Parcero, olvírenlo, oigan Por bueno, está subiendo algo Está subiendo un camión con residuos que estoy en la estación del Metro Tri-Rail de Cypress Creek Aquí cerca a, a Fort Fullerton. Miren, de este tren nunca lo, había, nunca lo había tomado Y bueno, aprovechando que tenemos el tiempo y la contingencia Entonces, bueno, nos costó 3.65 el tiquete lo compré allá y como, Igual que les he mostrado en las máquinas Esta es la estación Venga, les muestro para allá. Allá vamos hacia el sur. Allá está como un edificio y hacia allá es para el norte. Dice que a las 2:58 llega, son las 2:48 en 10 minutos llega. Entonces bueno, acá son muy cumplidos con eso. Vamos a ver, vamos a probarlo. Entonces vámonos en el, en el tren. Siempre he tenido la, la curiosidad de tomarlo. Muchas veces que he venido y nunca he tenido. Oiga, acá la gente. Eh, que vive aquí, pues me imagino que los residentes miren, ese parqueadero es, ustedes pueden venir y dejar el carro ahí la gente viene deja su carro ahí y de ahí se va para Miami o se va para Palm Beach, que es hacia el norte a sus trabajos y una cosa que me gustó de este es que llega hasta los aeropuertos tanto al de Fort Lauderdale como al de Miami o sea, bien, o sea, tenemos aquí en el plan Guerrero de calle vamos ubicando cosas bien bacanas y bien baratas porque pues, bueno, no sé si está el aeropuerto de Miami cobrará los mismos 3.65, pero bueno, hasta el de Fort del si sí cobra eso. Bueno, parceros, ahorita que nos suba el 3 se los grabo por dentro. No sé, ya ticket el tiquete, miren, este es el tiquete. Y 3.75 nos cobran. Por allá hay unos tableros donde están las horas exactas de... De salida del, de los aviones. y Ese señor es un piloto, seguramente parqueó allá y seguro se va para el aeropuerto de Fort Lauderdale, porque pues no. Ahorita, me, ahorita bueno, descubrimos que este va hasta el aeropuerto de Fort Lauderdale, o sea, buenísimo y se evita todo el tráfico y el parqueadero del el parqueadero del aeropuerto que es Caribe. Bueno, estamos aquí esperando que llegue el que llegue el tren. Y acá en esta estación es sin wifi, o sea, si no tiene roaming y venimos de afuera, baila. Nos jodieron. Le bueno, faltan dos minutos para que llegue el, el tren. En esas máquinas se compran tistiquetes. Ahí, si quieren comprar las gaseosas, las odas. Y miren, este tablero que está aquí están los horarios del tren. Si hay una cosa que hay aquí es que todo sí es cumplido. Póngale que si ya dice, dice 12.55, o sea que en tres minutos debe llegar. Ya miramos si llega a las 12.58 como okay. está planeado. Ok. Donde sé que a las 12.58 porque está marcado. A bueno, nuestros weekends. Miren, sí, entre semana. 12 y 58 P629, 2 y 58. ¿Sí? En dos minutos tiene que llegar, ahí dice 2.56 en ese reloj, que dicen si ¿Sí llega o no llega. Ahora ya tenemos el tren. Acá estoy yo, esperando el tren. De venir de ese lado. Para allá vamos. vamos a tomar una foto para mí. Oigan, 2 y 58, miren. Allá viene el tren. Esta mierda aquí, acá, todos y es muy, muy cumplido. Miren, 258 y ahí viene el tren. Vamos bueno, a tomar una sentín. <risa> Oh, again. Stand clear the closing doors. On board, on board, please. Last call for Cypress Springs. Next stop is Fort Lauderdale Broward Station. She's not. You guys are gonna do your own thing. Huh? She's. You guys are gonna do your own, own, own thing. Stay. Stay. Whatever. Please. We yeah. we like mm -hmm. Yeah, Yeah, yeah. yeah. yeah. Oh, well. And then you fly back to, like, like, like, no. So I said to her, I want that before, <laughs> and, uh, <laughs> so I to So I'm so like, so the of the don't Wednesday, you guys have, 24 hours before. a lot And I think it's, if it, says it, she's sitting around here, Especially housing. Esto va rápido, rápido, rápido. Yo tengo como mostrarles. No sé, los carros. Los carros normalmente van rápido. No tengo como mostrarles. O sea, la de allá, a la izquierda, tenemos la i 95 es paralelo.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 si quieres saber cómo llegué hasta la estación del metro, pedí el un lugar, el lugar que me costó 7 dólares y vine hasta la estación del metro cuando me pareció más rápido porque pues si sí, los buses son más baratos pero es mucho más lento de hacer un cuenta miren allá ¿vale? el helicóptero, mucho más lento Miren, si ven bueno, los es que vamos Llegamos a la que está en paralelo a la I 95 Y los perros, miran ahí está la I-95 y dicen que los perros están parados Eso pues se evitó el tráfico el Es el tráfico que hay hay tráfico tráfico bastante pesado. Ahí en la A A ver, ¿qué pasa? porque está lleno. pasa? A I'm saying, like, A Cuando pasamos los carros que están quietos uno se da cuenta de la velocidad a la que va esta vuelta. Vaya velocidad, será que ya llegamos? Yo creo que sí. with us. Sí, miren, ahí está el parqueador, cuando están esos parqueaderos, es donde la gente va a venir a dar el carro ahí y tomar este tren No, oh, eso está bueno Esta es nuestra estación I know. uh... Sorry, sir. Sorry. Looks like they shipped. Good afternoon. Welcome aboard the southbound train, making all stops to Miami Airport Station. Okay. Is still. Misión cumplida, venganos un poquito aquí en la sombra Porque, oye, nunca nos nunca nos pidieron esto Ahí está el parqueadero de los vehículos, ¿sí ven? Y esperemos, nos despedimos del Despedimos del Despidámonos del, del Trail Rail La primera vez Nuevo desbloqueo aquí en la Florida Desbloqueado este Y esperamos que se vaya para despedirlo es bastante grande, ¿eh? Es, es bien... Y viene lleno y tiene el piso arriba. Pero subimos al segundo piso. Ahí está la locomotora. Ahí se va. Cerro puertas. Estuvo muy chévere la... Muy chévere la experiencia. Voy a ver si mañana me va a... Vamos a ver si nos podemos, vamos a ver cómo nos va llegando en este, está el aeropuerto de Miami, hay que probarlo. Porque, pues sí, es mucho más barato que rentar el carro, es un poquito más demorado porque, pero desde que uno mire los horarios y a usted los tiempos, pero miren, muy, muy chévere. Y ahí está el otro. Se puede tener que parar para el sur y ahí está el que va para el norte, al otro lado. Stop. Miren, descubrí algo, baños, y aquí hay una, como una sala de espera, porque pues el calor afuera está bravo, está haciendo bastante calor, está duro, duro el calor afuera, pero miren, y hay carritos para llevar, mis maletas, Ya pues, asentémonos aquí a ver si aquí hay wifi. No tiene servicio de wifi, es lo único malo de este, pero está bien, está la estación, de la Amtrak. Allá vamos. Central Terminal. Bueno, yo creo que nos vamos a salir de aquí en un Uber. Listo, parceros, cuéntenme qué tal les pareció la experiencia. Por favor, no olviden darle me gusta, like, comentar, bueno, toda la vuelta. Y suscribirse, a ver si llegamos a mil. O no sea, malitos, suscríbanse. Y a ver cómo salgo de acá, voy a ver cómo salimos de acá. Chao, bros. Gracias por ver.